el enfrentamiento, ahí está Josephix versus Machi Les empiezan a pegar okay. a ver, este es un nuevo mapa estamos en cuartos de finales ya y este mapa es un poco distinto, es un mapa como de jungla, un mapa algo diferente ya que el otro mapa era plano a ver, están, ambos están metiendo críticos la batalla está algo pareja en esta etapa los jugadores son bien, pero bien tryhard ya que ya están en cuartos al final. Sí, eso está bien como este, ya ¿te llamas? A ver, vamos no, a ver no, cómo ya estoy. Está bueno eso, está bueno eso. Eh, hemos eh, implementado un montón de cosas al mapa. Ahí se los pongo mientras ven todo este mapa. Hemos añadido sitios adicionales por arriba. Si ven, pueden subir a los árboles. Aquí sigue la batalla. Sí. Ya. ya, seguimos en la batalla. Se están pegando. Yo creo que ya están algo bajos en vida. Si dijera quién está pegando más, yo creo que sería... Ahorita... Creo que están parejos, ¿eh? Nadie está pegando más. Están parejos. Ojo, yo sé que se me metió los críticos. los críticos, eh? Los críticos potentes. A ver... Oye, alta batalla en los nubes y el agua, qué potente, ¿eh? ¿Nos hemos dejado un loot así buenardo? Ah, ¿Y este loot? ¿El loot sigue aquí? El... No, pero... no, ah, si no, yo, es para no, la... la otra batalla, dale, dale, ok. Ok. okay. Por ahí, machi va por Josephix. Dale, dale, dale. Esta batalla la está durando, eh. Está batalla, eh. Sí, sí. A ver, Machi persigue a Josephix. A ver, por ahí. Le pega unos cuantos hits. Josephix le devuelve los de golpes. Machi está escapando, está comiendo un poco. Retoma la batalla por ahí. Y está yendo por Josephix. Josephix le mete en justo el cooldown. Se meten críticos por 7 gaps, van a montar bastante la verdad Sí, sí, el loot son 7 gaps Y adicionalmente 10 eh, chuletas ojo, ojo, yo sé que está bien bajo Se está regenerando la vida Se quedó en la telera la, la, la, De araña, la araña De la araña Oye, oh, Yo sé que ya sé que no... A ver.. ¿Qué pasa por ahí? Yo sé que quiere seguir explorando el mapa y, y sacar provecho de él. Está bien bueno el mapa y ¿eh? lo hemos hecho nosotros. Y yo creo que está bueno. A ver. Se sigue pegando. Pega. Yo sé que está comiendo una manzana más. Machi le pega por ahí. Está bien Ay, en su no, centro. No, estos combos, estos combos. ¿eh? Pero... Ganó no, Machi. No, no, no, no, y, y, y, y vamos el siguiente enfrentamiento Hemos abierto a Yosepix ya Hem... abrimos a A, a Machi Yosepix ya okay. se enfrentan Nos ponemos un espectador A ver, si es que gana Machi, gana Todo Y a ver que onda por ahí Le pega a Yosepix, Yosepix le pega a Machi Está muy largo el enfrentamiento oh, el Es crítico Críticos a Machi, que Machi se muere, cuidado, cuidado Machi, cuidado Machi tu vida y sé, Pix, también tienes que aprovechar los momentos en que está bajo Para gastarle la mayoría de manzanas de oro posibles De esa forma, haces que tu rival, pues, ya no va a comer más Y lo tengas ahí Ya, mira, ya, lo que haremos si cuando uno gane Lo primero que haremos es ir a boa. ¿ah? Luego los vamos a crear y luego los les hacemos escribir ya eh, pero ya es el último enfrentamiento, ¿eh? Sí, pero dependiendo, pues, también por los demás Ah, de... dame Si es que gana Yosepiz, pues, Porque son tres rondas El que gana dos, levanto Abrepe Yosepiz Por ahí Yosepiz le está Contraatacando, Yosepiz va un poquito por los compares Se regenera Toma su mozonita Y le sigue pegando Machi y los jugadores ya son, ya, ya tienen mucha experiencia ya que han pasado una fase Ya sea por inactividad o ya sea, uno. Machi sí la ha pasado y, y ganando a su rival Josephis la pasó porque su rival no asistió Pero a ver, no estamos para eso, ya que estamos para el pipi A ver qué pasa por aquí Dios, Josephis le metió un montón de críticos, eh Bastante, ah, o sea... A ver... A ver, le pega, se están pegando Josephis Va a regenerar un poquito, y entonces y coman para se regenerarse se bolso, ¿eh? y Machi le sigue pegando críticos. ¿eh? Los epics va, está buena la técnica ¿eh? de, de irse por por lo que se cae la gente, así que ahí puedes ir a regenerarte. Oye, Machi, no coma ese tiempo, ¿eh? está jugándosela así bastante. Ya ha comido, ha comido, el suelto, Oye, le un marcazo. ¿eh? No, se le queda una flecha clavada. Ay no, le metieron una flecha en el... No, <risa> metieron metí una flecha en el <risa> lugar el... <risa> ¡Qué fue... <risa> y a ver, están sentando arco. A ver, Machi va por Josephix y Josephix por Machi, y a ver qué pasa. Va... Hay el árbol, hay el árbol que se pegan, hay que se pegan, que se matan, que se matan, que se, ¡Oh, se matan. ¡Ay, ay, ay, ay! Que Una se matan, que se matan Martín, también, o sea, Que se matan no oh, eh, no, no, ref En esta historia, feo. Machi acaba de pasar a semifinal Machi ¿sabes? acaba de pasar a semifinal A los cuatro y mejores del torneo Machi entre, este, entre los cuatro yo, mejores Bueno, eh, Machi ya está sí o sí Entre los cuatro mejores de el, todo el torneo Y Machi Y, y, y, y nos vemos en el, en el próximo enfrentamiento. Oh, Chao.